Bienvenidos a otra entrega de Top CULTIVO, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. La primera duda que vamos a resolver hoy nos hace llegar Ramón desde Madrid, que tiene unas plantas de exterior y le gustaría saber si debe realizar una poda de ramas bajas y cuándo realizarla. Hola Ramón, con la poda de ramas bajas conseguimos centrar los esfuerzos de la planta en los cohollos principales, mejoramos la producción y también sirve para prevenir plagas y enfermedades ya que mejora su ventilación. Además, estas ramas son ideales para enraizar y obtener clones de la misma. Para realizar la poda, tan solo necesitas unas tijeras de corte bien afiladas y previamente desinfectadas con alcohol. Evitaremos realizar los cortes demasiado cerca del tronco para no dañarlo y provocar un excesivo estrés a la planta. Para lo que haremos el corte a unos dos dedos de distancia de base de la rama. El momento ideal para realizar la poda de ramas bajas es en la fase final de crecimiento nunca antes de las primeras dos semanas y hasta unos 10 días después, más o menos, del inicio de floración. La planta no entra en floración de forma completa, sino progresivamente y de arriba abajo, lo que nos da algo más de margen. Más allá no sería recomendable, ya que podríamos causar un fuerte estrés a la planta. Esperamos que estos consejos te hayan sido útiles y consigas mejores resultados en tu cosecha. ¡Mucha suerte! Con Top Crop tienes todo lo que necesitas para tu cultivo. La elaboración del sustrato a partir de materiales naturales de primera calidad, Alimentación precisa para cada momento. La prevención contra plagas y contra carencias. O la estimulación foral para obtener los mejores resultados. Top Top. Tus cosechas nunca llegaron tan nuevo. Y aquí finalizamos esta nueva entrega de Top Cultivo. Espero que os hayan sido de ayuda estos consejos para vuestros cultivos de cannabis. Si tenéis dudas, ya sabéis que podéis hacernosla llegar a través de nuestras redes sociales,